No marcarán quién soy ¿Cómo te fue? Amiga, bien, pues yo creo que lo gané Tengo que esperar a que el profesor ah. me lo entregue ¿Qué tenés? No me ven nada raro <risa> porque qué estás tan feliz? Quise que vinieran porque voy a estrenar Y las voy a poner a estrenar a ustedes también ¿Cuál es el misterio? Esperen, yo me pongo mi estreno no, no puedo ser, no puede ser, no puedo no ser. No no no Miren, Ay, me voy a casa. Ay, sí. vivo. Bueno, y esto es para ustedes. Ay, qué sencillo. Sí no me es. puedo creer. Ay, yes. A ver, amiga, perdón, pero yo no me aguanto la cuna. Dale. ¡No! ¡Qué lindo! Me encanta, me encanta. Como les dije de mí para ustedes? Amiga, me encanta, es adivino, pero yo no creo que con estas tetotas les sirva. ¿no? Ay, deja de ser boba. Por lo menos en estetas yo no tengo más. Pero no. bueno, con mi pelo me basta. Bueno. El caso es que no se lo van a medir aquí. Mejor se van para sus casas, se los miden allá y ahí miramos qué hacemos, porque el día de mi boda, todo tiene que salir perfecto. Y hablando de boda, siempre pensamos que era Sari la que se iba a casar primero. Y estábamos segurísimas de que iba a ser con Mateo, después de ese noviazgo tan lindo de cinco años. Ay, sí amiga, qué tristeza, cuéntanos. No hablemos de eso, ya, Un tema superado, nada que ver, ya estoy en una etapa buena de mi vida, estoy feliz. Contenta y, además, las tengo Yo, Ay, sí. Te queremos, Ari. ¿No están muy felices por mí? Sí, amiga. Demasiado. Ya no siendo más, les voy a pedir el favor que, por favor, que lo primero que hagan cuando lleguen a la casa sea medirse el vestido. ¿OK? ¿Listo? Es más, va? Chao. Chao. ¿Cómo te pareció el vestido que nos dio Susi? Pues a mí me encantó, pero yo no sé si a mí me sirva. Pues es que con estas tetotas. ¿Será que nos me lo medimos ya? Ok. Sí. Vamos, oh, no, no. No sé, esto me queda como un poquito suelto. A mí me queda demasiado apretado. Ay no, deja de ser exagerada. ¿Y cuál es la sobadera? No, no sé es sobre. No, es que no es ser exagerada. Yo no voy a ir a ese matrimonio. Será mejor una revolución. quién soy.